Alberto, ¿qué te trae por Neuquén, por, por Cipolletti, por el Alto Valle? Más allá de que venís siempre, que tenés acá una relación casi familiar ¿no? con, con un montón de compañeros y compañeras, qué, ¿qué te está convocando? Bueno, falta un mes para cumplirse 20 años de la masacre de Avellaneda 20 años en los cuales hemos conseguido la condena a perpetua y a y Costa con la salvedad de que a cumplirse 20 años ellos pueden recogerse a un beneficio que pueden tener esa transitoria. Nosotros siempre sostenemos y seguimos sosteniendo que lo, la masacre de fue que entra dentro de los crímenes de la humanidad. Y ellos representando a las fuerzas que nos tienen que cuidar realmente lo que han hecho han hecho una, una verdadera masacre. considero que a estos largos 20 años todavía estamos esperando la respuesta de la justicia con las responsabilidades políticas. Estamos hablando de Eduardo, de Solá, de Anasov, de todos que llevaron adelante eh, semejante masacre. Y venir a, al sur a los 20 años y recorrer todo el país es, es ese grito, ¿no? Ese grito de buscar justicia, ese grito de decir de que es un crimen de Estado. que Lo que pasó ahí fue ideado y de adelante por autoridades nacionales y provinciales. Y evidentemente no vamos a permitir, primero, que Fengueti y Acosta salgan, y segundo, que seguimos insistiendo en esto, las responsabilidades políticas todavía siguen amparados por el gobierno de turno, y si están amparadas por el gobierno de turno, también están amparadas por parte de la justicia. Por eso, 20 años de, de lucha, 20 años de no tener al hijo, y 20 años todavía peleando, ¿no? Como sucede con tantas familias en esta búsqueda de justicia. Y en esto también hay que recalcar que nosotros con la condena de Franquete y Acosta lo hemos conseguido con, con todo lo que hemos trabajado, con todo lo que hemos hecho porque la justicia en realidad con Franquete y Acosta también lo querían dejar liberados. Y ahora, a 20 años, vemos como en este gobierno, un segundo gobierno popular en la cual primero tuvo a, a un, uno de los principales responsables de los asesinatos de David Maxi, Felipe Solá, que lo tuvo... Eh, lo tuvo como canciller y ahora lo tiene al otro responsable también, que es Aníbal Fernández. Entonces, a veces sostenemos sostenemos y pensamos que si bien es difícil condenarlos por primera vez, no vamos a cesar en esta lucha que tenemos, ¿no? Porque es hora que algunos de estos individuos que nos mandan a, a reprimir, matar, desaparecer, eh, tienen que pagar, ¿no? Sentar un precedente de que no puede haber tanta impunidad, no, puede, no podemos seguir... De esta manera, porque estoy, no únicamente estoy hablando del asesinato de, de Maxi sino que también antes de Maxi y después de, de Maxi el Estado sigue, sigue provocando esta muerte. Eh, la última vez que nos habíamos visto, que fue en, el, en una emisión del 2012, eh, hubo un momento que a, a mí me pareció muy impactante, ¿no? eh, que habías contado que el, el presidente Kirchner te había abrazado. ...o no sé si abrazado... ...pero por lo menos un gesto de empatía... ...diciendo vamos a llegar hasta las últimas consecuencias... ...y me acuerdo que lo, cuando lo dijiste en ese momento... ...no había pasado mucho tiempo... Eh, eh, de, ...de ese momento... ...hoy ya han pasado casi... 10 eh, años de ese programa... ...y mucho tiempo más... ...hoy esa referencia es, me parece que es un poco... ...te lo tiro como para que vos lo desarrolles... no o sea, ...a ver si, si lo puedes compartir... Eh, ...una muestra de, de, de esa falta... De, de de solidaridad o, de, o, o, de, o lo careta que son de embanderarse en algo pero después soltarlo o agarrarlo por ahí para la fecha como un acto conmemorativo pero nunca ir a la causal o en este caso a lo de buscarlo ¿no? como buscar no, algo en lo cual embanderarse, levantar eso, eso y después abandonarlo Sí, seguramente eh, eh, a él, él en ese momento que está tan complicado el país y también los movimientos sociales estaban tenían una relación muy complicada. Yo creo que sacarse una foto eh, con los compañeros, yo fui con un grupo de compañeros, pero sobre todo eso, no la, la falsedad, la mentira de mirarme a los ojos, pasarme la mano por, pasarme la, hermana, la, mano por la espalda y decirme, eh, quédese tranquilo, señor Santillante, que vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Esa fue la frase, y no, ¿no? Y no importa el político que esté implicado. Si aún está implicado, van a pagar. Nunca jamás el kirchnerismo ni, ni el cristianismo eh, han ayudado en, en, en, en investigar todo esto. Considero que no hay una voluntad política. Considero de que parece que para los kirchner únicamente los muertos son los que ellos conocieron o, o, o, o, a sea, o quieren decir un mensaje con las falsas lágrimas, a veces llorando. Yo lo recuerdo bien, pero evidentemente cuando él se comprometió, Kirchner, entregarnos los archivos, todos los archivos, nunca lo hizo. Para, para eh, entender el, el hecho puntual, eh, hace poco tiempo estábamos preparando un material sobre la privatización de IPF, ¿no? Es impresionante los nombres, cómo se repiten en la masacre de Avellaneda, pero vos justo ahora me lo trajiste a la memoria cuando nombraste a Maski, ¿no? Que fue uno de los tipos que está en la comisión que brinda cuando se entrega IPF YPF, no sé si te acordás, que se abrazan manzano, un montón de gente, que sí. sé yo. están todos los que después están en el gobierno de Dualde, que después van sobreviviendo, ¿no? Sí. Y hay un apellido que yo quiero traer, sobre todo acá en el Alto Valle, que es Soria. ¿Cuál, cuál fue el papel de Soria? Bueno, sabes que es visto como un mártir en Roca, ¿no? Como un tipo... Sí, yo veo que, me asombra, ¿no?, en, en algunas situaciones como personajes, como Soria, por nombrar, como, como lo está diciendo, este, tienen una gran relevancia en la población y una aceptación de, de, de, de gobierno. Pero Soria fue uno, también uno de los grandes responsables de que lleva adelante la, la masacre yo, mi hijo. Bien. Pero sí, me, me asombra la capacidad de que tienen de, de, de, arraigo, de arraigo y cómo son este, totalmente votado por una parte de la sociedad, ¿no? Sí, me asombro. El Soria estaba a cargo de la CIDE, ¿no? Claro, pero estaba a cargo de la CIDE y el segundo era Rodríguez. El que más tenía injerencia sobre eso era, era Rodríguez. De, de, de la CIDE también hubo llamados a facioti mientras se, se desarrollaba la masacre. Pero eso es un nudo que la justicia, esas llamadas de la justicia, de la justicia nunca... Siempre dice que no. Como eran equipos viejos, no se puede llegar a saber lo que, las comunicaciones, lo que hablaban, pero es, una, es otra cosa, es un manto de impuridad que tampoco se va a, vamos a saber ni quieren saber que nosotros sepamos cuál era la relación con las llamadas. Esa llamada yo creo que es una bisagra en, en toda esta búsqueda de justicia que tenemos. Es uno de, de los datos de que había un plan preparado, ¿no? Bueno... Si vemos lo, los momentos en que asesina a Diego maxi si vemos cuando Felipe Solá recibe a, a fanquiotti cuando lo felicita, cuando le promete darle un cargo superior por su buen desempeño, eh, y todo lo que dice el arco político del gobierno, el enfrentamiento entre piqueteros, se mataron entre ellos, y una guerra entre pobres, como le dijo Felipe Solá a Norte, Norte cortiña que lo llamó ese día. Eh, después, la, la valoración que hacemos nosotros a los compañeros como los fotógrafos Pepe Mateo y el Ruso Pobalechi, que fueron los que exportaron las fotos, en las cuales este, hay todo unas una secuencias en las cuales eh, se ve claramente lo que pasó dentro de cómo lo matan a Darío. Pero y también eh, este grado de, de que tenía Juanquiotti de decir lo que quería, que seguramente le estaba seguro que no le iba a pasar nada cuando está en la estación, diciendo, no, yo nunca estoy viendo la estación de Avellaneda, y lo tenía, y mi hijo estaba ahí tirado a sus pies, ¿no? Y él diciendo de esa manera tan arrogante, tan petulante, tan hijo de Yuta, que él tenía una pequeña herida en el cuello, y mi hijo se estaba desangrando, él dijo, yo estoy herido como está herido él, ¿no? Son... Con cinismo. Con un cinismo y con... Y con la idea de que nadie lo iba a tocar, ¿no? Que nadie lo iba a tocar. Eh, es una... esos, esos recuerdos esos que están tan vivos en, en nosotros eh, hace, hace de que no no no nos quedemos en todo esto pero vuelvo, vuelvo a resaltar que sin las fotos que aportaron Pepe Mateo, Ruzo eh quizás la, la historia hubiese quedado como ellos la habían pensado eh, con esto eh, no te molestamos más, eh, quería... Si nos podés contar en estos 20 años, ¿ha aparecido alguna prueba que les llamó a ustedes poderosamente la atención, algún detalle, o más o menos, eh, fuera de, lo, de las pruebas que oculta el gobierno o de los sí. expedientes pero de lo que ustedes han podido manejar, ¿se apareció algo muy relevante en estos años? Sí, mira, hay partes de una autoincriminación que se hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando Félix Solada sale a declarar en un momento de represión que hubo en la capital federal, cuando... La policía reprime muy brutalmente, él dice que la policía responde a los políticos y le digo yo que fui cuatro años gobernador, ¿no? bueno, fuiste cuatro años gobernador y que en ese momento la policía o las cuatro fuerzas eh, se van adelante el masacre de o sea, se está haciendo cargo de lo que hizo. Y las últimas son las declaraciones de, de Dualde, ¿no? En la, claramente dice, yo di la orden de que los piqueteros no pasen a la capital. Bueno, te estás haciendo cargo de algo que siempre ocultaste lo que pasa es que en, en esto también es a veces están las declaraciones pero también está hay que ver cómo la justicia lo toma no nosotros tenemos 20 años largos de lucha y 20 años, y siempre resalto que a veces los familiares tenemos que trabajar mucho más que, el, que la fiscal o el juez y en estos largos 20 años venimos presentando testimoniales y cuando la fiscalía nos pide cuando la fiscalía nos dice lo, lo que nosotros necesitamos son eh, testimoniales que den nombre y apellido, sino es, es un poco más lo que todos conocemos. Eh, hablando con la Borde, en su momento era intendente, dijo: Yo me comprometo a dar nombre y apellido. Fue a declarar, dio el nombre de Juan, eh, Juan José Álvarez y del, del jefe de la gendarmería. La Borde, perdón, la no, borde, Carla Borde. Carla Borde. Diciendo que en ese momento lo amenazaron para que no diga nada, para que, para que oculte todo. Perdón o sea, que te interrumpí, ¿eso lo dice Juanjo Álvarez? No, no, no la, la, borde. Borde, la Borde dice que. Juan José Álvarez lo amenazó, ah. pero después eh, entrevistamos o vamos a ver a la fiscal y en vez de agarrar por el lado de Juan José Álvarez, quiere agarrar por otro lado, entonces estamos, claro. bueno, y a veces este nosotros por, estamos ¿no? con esto que hemos logrado la, la moneda social, ¿no? adual y a todo lo demás, pero a veces no, no, no nos alcanza con eso, no porque... Yo tengo 20 años que no tengo amigos y todos los responsables, todos, todos los responsables políticos siempre están enquistados en, en, en el gobierno de turno. ¿no? Hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no, no nos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Lo que dio orden que no pasaran para Capital Federal. Yo esas cosas, no, eso, este es este tema de orden. Simplemente que no entraran en a Capital Federal. Ah, Por... ¿lo reivindicó entonces? Sí. Por el tema de orden. No, la gente no puede hacer lo que quiere. La gente no debe hacer lo que quiere. Lo no, que no se debe es matarla, simplemente no dejarla pasar. Ah, pero, pero admitió, admitió que fue, una, que fue una un operativo ¿no? más o menos pensado políticamente. No fue orden de represión. Se, se enfrentaron dos grupos. Eh pensaba que no nos no, no, no pondríamos este, conformes con la, con la condena de Costa, Acosta. Pero después, de ahí para adelante, cuando tiene que unir el eslabón de quienes dio, de quienes dieron las órdenes, la justicia no encuentra o no quiere encontrar ese eslabón para unir las remunciones políticas.